en Santiago, violando en su eh, totalidad lo que son las normas eh, que han estado rigiendo desde que estamos viviendo este estado de emergencia y cuando se ha eh, estado exigiendo y e incitando a la población a que debe mantener ese contacto, ese, ese distanciamiento social, el uso de las mascarillas. Además, la prohibición de hacer ese tipo de actividad. Entonces, un grupo de personas, en su mayoría adolescentes y menores de edad, pues fueron unos 369 específicamente sorprendidos montando una en una fiesta en un teteo ahí en una cabaña clandestina en, en una cabaña en un motel en la ciudad de Santiago y algo algunas de, de, de lo que dijeron cuando fueron eh, abordados es que ese tipo de actividades en los últimos tiempos es muy común según expresara uno de los de los jóvenes que fueron eh, eh, cuestionado al respecto Yo entiendo que, y que iban para allá el fin de entonces, semana que viene dijeron esa parte de, de esa cantidad que fueron apresados violentando en su totalidad las normas y el, el, el distanciamiento y todo lo que tiene que ver con las reglas que han eh, estado establecidas en esta situación que vivimos nosotros en el país, pero además también no solamente los que participaron en la fiesta eh, me gustaría oír ¿verdad? lo que van a decir las autoridades con respecto a qué tipo de sanción será aplicada a este, a este negocio que permitió que ese tipo de actividad pues, se llevara a cabo aquí en, en, en, esta, en, este, en esta zona, perdón, en este motel, en esta cabaña, ahí están viendo ustedes las imágenes. O sea, imagino menos que posteriormente pues saldrán, se darán a conocer cuáles fueron las o cuáles serán las sanciones que regirán en contra de Uno, este o... motel, de esta cabaña donde fueron sorprendidos esta gran cantidad de jóvenes, en su mayoría, así lo establece la información, en su mayoría menores de que edad. Que uno de ellos, Víctor, decía, creo que de eso mismo que grabaron que la policía no le hago la fiesta, porque la policía llegó a las seis y media de la mañana, ya, pasada la fiesta. Sería que y, la... oiga, que ellos amanecieron presos y no pudieron ir a trabajar porque entraban a las cinco. Mire, sinvergüenza. Yo que de policía, el le pongo una, le decir, una pregunta. ¿Cómo es que usted estaba a las seis de la mañana en una cabaña o a las seis y media y que tenía que entrar a las cinco de la mañana? Me gustaría saber, me gustaría saber si fue que las autoridades, si fue que la policía se enteró tarde. Uno, Se enteró que que tarde. No, no, digo, se enteró tarde que o fue algo que era inocultable, que se vieron precisados a esa hora de la mañana, ya de madrugada. Hacerlo verdad, para tapar el a, Exactamente, a, a irrumpir para intentar disolver una fiesta que ya se había llevado a cabo. había Habían decenas y decenas de juzgadas. Sí, porque lo, y, lo, los jóvenes alegaban, y con su debido derecho quizá que ya el toque de queda había pasado, porque es hasta las 5 de la mañana y lo apresan a las seis y media. Sí, pero pero el tema es que es, no fue por el toque que lo apresaron, es porque esas aglomeraciones están la, prohibidas. Claro, están prohibidas, pero además, mi pregunta es, la pregunta que me, que me gustaría hacer, junto con la información cuando salga, las sanciones que la van a imponer al, al, al, al negocio que Ajá. permitió este tipo de actividad. A la caballa es, que permitió eso. Exacto, entonces, después de eso, eh, la, se enteró la policía tarde, ¿eh?, fue tarde fue, que se enteró, fue, o fue ahí mismo, o fue... Porque que, era inocultable ya, o que fue había que, que actuar. O fue que, o era que tenían conocimiento eh, y no actuaron, y ya eh, se vieron obligados a actuar porque era inocultable, no, Victor, era imposible... Eh, Lo que pasa es que la policía estaba entretenida en el motín que hubo aquí claro, en San Francisco. Con eso, no porque eran los guardias... <risa> <risa> bueno Entonces, Esas son las, las dudas que nos quedan a nosotros, miren, cómo es posible que en, pleno, en, en medio de esta situación que vive el país, se permita una situación como esa. Eso no es verdad, que haya forma de cómo usted hacerlo de manera clandestina, de manera que no se entere nadie, Mister, eso pero, no es verdad. Pero, pero hasta para sacar toda esa gente presa de ahí, la policía tuvo que haber buscado mínimo seis o siete camiones. Pero no para sacarlo, para sacarlo es fácil, porque tú lo arreas como si fueran, como eh, si fueran ganado pero para entrar, para ingresar. O sea, no hay forma de cómo tú puedes ocultar que ahí se está llevando a cabo esa fiesta clandestina. Eso no es verdad. Lamentablemente, Víctor, ahí volvemos a utilizar el término que usamos hace unas semanas atrás. ¿Qué grupo de borrego Entonces, ahí yo digo, no solamente la irresponsabilidad de quienes se montaron esta actividad, sino también la irresponsabilidad de nuestras autoridades que me van a decir a mí, que no se que percataron no, eh, de que eso estaba pasando. Que no decir, sabían, sí, ¿no? Lamentable y penoso ese ese tema, Víctor. Y... Bueno, una buena...